Estimados alumnos, vamos a empezar el módulo 5 del curso. El objetivo principal de este bloque es que identifiquéis qué tipo de formación específica debe tener un profesional de los servicios y cuáles son las alternativas que existen actualmente para convertirse en uno de ellos. Para ello os contaremos las diferentes posibilidades a la hora de ir configurando un currículum en servicios, cómo ha de ser la formación de los profesionales de los servicios y dónde se puede obtener dicha formación. Además. Os hablaremos de los diferentes perfiles de profesionales en servicios que necesitan actualmente en empresas reales. Por último, podréis decidir y planificar vuestro camino para convertiros en un profesional de los servicios. ¡Comenzamos!